Eh, Preguntando lo de media y eso porque eh, me parece importante hacer referencia a la reunión de ayer. Eh, buenos días compañeras compañeros, ¿cómo les va? Como verán, eh, estamos llegando a fin de año y estamos todos cansados y cansadas, entonces tardamos eh, en llegar y bueno, eh, la idea es eh, poder hoy hacer un cierre, ¿no? Eh, nos parecía importante, más allá de la fecha, de que sabemos que está difícil, que están los cierres de año, los actos de colación, los informes, toda esa historia, nos parecía muy importante poder encontrarnos para hacer un cierre de este año y pensar las perspectivas hacia el año que viene. Eh, yo estuve, tengo más papelitos acá que... Estuve tratando de organizar el informe. Eh, Pensando, tratando de pensar un poco más eh, de fondo qué, qué es lo que viene pasando. ¿no? Eh, asistimos en los últimos días a, a una situación política en el país que demuestra la podredumbre de la democracia capitalista, eh, que, que parece que nos tiene tan acostumbrados que ya no nos asombra, pero que en realidad debería cada vez escandalizarnos más y empezar a hacernos pensar cómo... ¿Cómo empezamos a, a organizarnos para realmente tirar bajo de fondo eh, el sistema este que nos oprime, nos explota? Eh, ¿Por qué hago referencia a esto? Porque me parece importante entender cada uno de los tratar de poner en el marco de, del sistema capitalista, cada una de las situaciones a las que estamos asistiendo. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo de la deuda con el FMI que venimos planteando hace un montón y que todos los días, cada vez que tenemos una reunión de delegados tenemos una novedad ahora Massa hizo un acuerdo con Estados Unidos eh, para un acuerdo supuestamente de transparencia en el cual en realidad se compromete a cumplir las metas y Estados Unidos le dice quién tiene la plata afuera eh, pero en realidad todo eso es una, una pantomima primero para solventarnos más al imperialismo y por otro lado para atacar a los sectores más vulnerables de la sociedad como son eh, quienes cobran los planes sociales eh, me parece muy importante relacionar lo que pasó estos días con, con eh, lo de el lago escorrido, yo y todo lo demás, eh, y su contracara, que es quienes están siendo investigados eh, por el tema de cuánto aporta, cuánto cobra y todo lo demás. ¿no? Los planes potencial trabajo trabajan, eh, son de 30.000 pesos, son aquellos planes que cobran quienes eh, trabajan en las villas, por ejemplo, hacen. Eh, eh, wow comedores escolares limpian las plazas organizan los barrios son emprendimientos productivos los llamados planeros por la derecha de este país no y sobre eso está puesto hoy el foco y sobre ellos está puesto el foco entonces hoy no cobran hasta el día de hoy no han cobrado los planes de trabajar y al mismo tiempo el juez que habilitó que se vea con una lupa a los, a los potencial trabajadores es el juez, es uno de los jueces que estuvo en el lado escondido, en el lado de Joe Lewis, que es un multimillonario que se apropió de todo un territorio, eh, de que sacan a, eh, en forma espantosa, reprimiendo a los pueblos originarios, a los, a los pueblos mapuche. Eh, bien, todo eso, una cosa es la contracara de la otra. ¿no? Un, un mundo, un sistema que está puesto al servicio de que miles de capitales. Eh, vivan eh, de una forma eh, obscena en función de eh, su, su bienestar y su placer mientras miles de millones de personas en el mundo trabajamos para que ellos vivan en esa obscenidad eh, y, y vivimos solamente para trabajar porque eh, el, el tema es que en este momento el sistema capitalista ha llegado a un nivel en el que ni siquiera puede garantizar el estado de bienestar ¿No? Eh, entonces, la única forma de, eh, de seguir eh, viviendo a costa nuestra es explotándonos cada día más. Por eso, entonces, las jornadas de semejantes de laburo, por eso eh, la tercerización laboral, la precarización laboral, eh, y por eso el Fondo Monetario Internacional pide que nos eh, saquen hasta la última gota de sangre a los jubilados, a las a los trabajadores que cobran planes sociales y que están desocupados estructuralmente, muchos de ellos eh, y a los trabajadores que nos, nos hacen laburar como nosotros doble jornada laboral, triple jornada laboral eh, por salarios miserables. Eh, en ese marco es que avanza la, la votación del presupuesto a nivel nacional y la votación del presupuesto a nivel provincial. A nivel nacional hubo, como todos sabemos, un 15% de retracción del presupuesto educativo eh, para el año que viene, 15% menos, imagínense si este año eh, la pasamos como la pasamos a nivel nacional, incluso en esta provincia, eh, como está eh, eh, Vaca Muerta y todo lo demás, tenemos un poco de mejores condiciones, pero a nivel nacional, en las provincias del norte, en la provincia de Buenos Aires, eh, esto de que las escuelas estallen es a corriente. Entonces, a ese presupuesto ya contramando le van a sacar a nivel nacional un 15%. Y al provincial le agregan dinero, pero le agregan un dinero que no se sabe dónde lo van a gastar, quién lo va a controlar, que es lo que nos viene pasando hace un montón de tiempo. ¿no? Nosotros venimos haciendo relevamiento de Atencapital de la cantidad de escuelas que se necesitan solamente en, en Neuquén capital eh, y por lo menos en el oeste de Neuquén se necesitan tres escuelas secundarias en la nueva zona, ¿no? y eh, lo mismo pasa con las escuelas primarias ayer la directora de la escuela 366 nos decía que necesita por lo menos dos eh, primeros grados más teniendo solamente en cuenta la, la, el jardín que tiene al lado y los niños y las niñas de Casimiro que ahora fueron mudados hacia cerca del, del nuevo cementerio del basural eh, bueno, solamente con esa matrícula necesitan por lo menos dos primeros grados más dos terceros grados más eh, y hay un montón de niñas y niños desescolarizados es decir que en realidad lo que se necesita es una nueva escuela primaria eh, en esa zona porque hay montones de niñas y niños que no tienen a dónde ir eh, y si no también la otra es que las escuelas se transforman en escuelas monstruos ¿no? donde después es muy difícil eh, convivir y llevar adelante eh, una eh, jornada donde realmente se pueda educar. Eh, y las escuelas secundarias no. Nosotros tenemos superpoblación en, en gran parte de las escuelas secundarias del oeste. Eh, la escuela de PEC, que es la única técnica que está en aquella zona, eh, se, se creó con Trailers, la 17, eh, y, bueno, y lo que se necesita también es creación de escuelas técnicas. Bueno, para eso. Que por ejemplo, acá serían tres o cuatro solamente en esa zona, eh, no hay dinero, porque en realidad se, se planea para el 2023 un presupuesto que contempla seis escuelas a nivel provincial, solo seis escuelas a nivel provincial. Eh, y además está confuso el presupuesto que no sabemos eh, si esas seis escuelas es construcción, es construcción de aulas o es eh, refacción. ¿No? Eh, y así estamos. Eh, por otro lado, estamos también haciendo el reclamamiento del refrigerio. Nosotros venimos haciendo un trabajo junto con el defensor, se le hizo una denuncia de la TEN Capital, y equipos directivos al defensor del pueblo, junto con el foro por la 2302 y las trabajadoras del 102, eh, por el tema del refrigerio, como todas y todos sabemos, son 20 pesos por estudiante, 18 ¿no? en los niveles cambia, creo que es 20 eh, en primaria y 18 pesos aproximadamente en media, eh, que alcanza, como la mayoría sabe, para darle tres veces a la semana, de eh, un desayuno bastante precario, que tiene poco que ver con un desayuno saludable, que es el que planea, que planifique, que te, nos pone los cartelitos del CTE en de las cocinas, ¿no? Con, a, con, con yogur, con cereal, un montón de cosas imposibles no de comprar con 20 pesos. Bien, eh, nosotros venimos haciendo ese relevamiento y nos ha dado, por ejemplo, que eh, a partir de, de algunos estudios que ha hecho un compañero director que se necesitaría triplicar, por ejemplo, eh, el, el, ese monto para llegar al desayuno saludable pero no solo eso, sino que nos pagan por, eh, por escuela solamente por los que están en un turno y solamente eh, por los trabajadores auxiliares de servicio. A los cargos, a los docentes, no se les, no se los contabiliza para el desayuno eh, y a los estudiantes en media del contraturno tampoco se les contabiliza para el desayuno por eso la plata nunca alcanza pero además tampoco, tampoco alcanza y es algo que nosotros queremos cuestionar fuertemente porque implica que el director o la directora recibe un monto de dinero y tiene que abandonar su tarea pedagógica para irse a, a buscar ofertas a los supermercados entonces nosotros estamos planteando la necesidad de la recentralización del presupuesto educativo que se ocupe el Consejo de Educación Ahora, todos dicen que tienen razón, se van a llorear todos. Ya se lo llorean todos. O sea, el problema no es solamente ese. Hoy se roban todo. Por ejemplo, otra cosa que plantear lo de la leche. Eh, la leche no está contabilizada en esos 20 pesos. ¿no? Para 8, 8 litros, eh, la olla tiene eh, como 80 o 20 litros y eh, le dan dos cajas por día. O sea que le estamos dando agua colorante a los chicos. Por día se necesitarían, por ejemplo, 15 cajas y les dan dos a los directores entonces eh, es, es brutal el maltrato al que estamos siendo sometidos bueno y eso se necesitarían 60 pesos para el desayuno saludable y centralizar nosotros qué decimos sí centralizar pero con control de la comunidad de los trabajadores porque si no va a pasar lo que lo que pasaba pero sí que se ocupe el consejo provincial de educación de hacer las compras y llevarlas a cada escuela no y que el equipo directivo pueda desentenderse de esa tarea sin embargo los gobiernos tienen la tendencia contraria, descentralizar, eh, super explotar a los trabajadores y a los trabajadores, alienarnos cada día más, para que cada día menos podamos ver cuál es la realidad y cómo nos organizamos para realmente eh, combatir eh, esos ataques. Por eso nos parecía muy importante esta reunión, para decir, bueno, ¿cuáles son las tareas del tienen que eh, Nosotros, eh, ah, algo que no me quiero olvidar, es cuál es el rol de los sindicatos. Eh, la semana pasada, la anterior, se votó el presupuesto acá a nivel provincial. Eh, y estuvieron en esas jornadas todos los dirigentes sindicales de Aten, UPCN, CIPROSACUNE, UPC, eh, bueno, eh, SADOP, varios sindicatos más. Antes estuvo aparte, porque antes en realidad decía ya el gobierno nos va a dar una buena fórmula, entonces qué necesidad tenemos. Y nosotros decíamos vamos a luchar dos días para conseguir una, una modificación del cobro del costo de la ganancia eh, en, la zona, en, en la Patagonia y que anoche salió más a decir que en realidad eleva el mínimo imponible o sea que también todo ese circo que hicieron toda la semana pasada queda bastante desfasado porque ya hay a nivel nacional eh, una modificación que sube a 404 mil creo el mínimo imponible eh, pero bueno, me, me quería referir a lo que pasó la semana pasada en. En la legislatura, porque fue escandaloso cómo fueron todos a aplaudir el presupuesto del gobierno del MPN o sea eh, un presupuesto que destina la misma cantidad de dinero para salud, vivienda y educación juntos que para rutas y que las rutas obviamente las que hacen son las de los caminos de las petroleras, no hacen las rutas que necesita la gente en el interior ¿sí? entonces, tres ítems que, que hacen a los derechos Salud, Vivienda y Educación tienen la misma cantidad de lo que se destina a rutas Y el ítem que tiene que ver con infraestructura escolar, 11.000 millones, igual a los 10.000 millones que le van a dedicar a la escuela privada. Entonces, eso es lo que fueron a aplaudir la semana pasada nuestros dirigentes sindicales. Que son los dirigentes sindicales que están pasando la reforma educativa que en media está teniendo el apogeo en este momento. Sí, por eso hicimos ayer la reunión que hicimos, nosotros venimos a hacer una serie de hecho, les comento a las compañeras y a los compañeros de otros niveles eh, por qué es tan importante por ahí dedicarnos tanto y, y que lo hemos hecho en este último periodo a, a la reforma en secundaria, porque tiene que ver con una avanzada eh, muy, muy eh, profunda contra las condiciones laborales. ¿sí? Eh, hoy eh, es algo que venía alertando Angélica hace varias semanas. Eh, ojo que eh, AT Provincial que el TED vaya a querer negociar, antes de que cierre el año, el salario para el 2023 para que no podamos unificarlo con todos los reclamos que tenemos. Que es esto que yo venía diciendo que hemos dicho en, todo, en todos lados, todos, ¿no? eh, Los equipos interdisciplinarios, eh, las MAI, eh, todo lo que se necesita para que realmente pueda haber una inclusión más o menos coherente, las, los edificios, el refrigerio, bueno, todo eso nosotros queremos hacerlo palmar el año que viene en una lucha que además va a ser salarial porque eh, la inflación ha devorado los salarios. ¿sí? Bueno, ¿qué quiere eh, la burocracia sindical garantizar al gobierno las elecciones en paz? Porque vieron que las están por adelantar las elecciones provinciales para el primer y segundo trimestre del año que viene. Tener unas elecciones en paz garantizadas por Chiffique, eh, o y todos otro que quieren negociar ahora una pauta salarial y punto final. Bueno, lo que estamos viendo en media es que con el salario eso no alcanza. Y, lo que, y con lo que se están metiendo profundamente, además con la educación pública, porque lo cierto es que eh, si bien hoy la educación secundaria deja eh, mucho que desear desde el punto de vista de lo que nuestros estudiantes necesitarían en cuanto a una educación científica, ¿sí? que realmente produzca conocimientos y todo lo demás, eh, el plan que tienen es mucho peor. Es Río que, Negro, que los pies transiten, es que los pies no prestan nada, es que sea un contenedor durante cinco años para las pibas y los pibes ¿sí? eh, y que por lo tanto si no te, si nada importa eh, vas a nada a la escuela y entonces la violencia se multiplica ¿no? Eh, este eh, es el panorama hacia adelante si, la, si se termina de aplicar la reforma y desde el punto de vista de las condiciones laborales eh, lo que implica es que no vamos a poder manejar más nosotros nuestros horarios ¿Sí? lo que están pidiendo por ahí esto se lo voy a a los de media no me aburrir pero a los de otro nivel me parece importante que lo sepan eh, lo que se está planteando es que todos tenemos que firmar eh, nuestra eh, posible renuncia a nuestras horas eh, eh, en un chequeo plato, ¿no? Eh, la famosa planilla 4 que van, van a escuchar mucho por ahí que se yo plantea que los docentes tenemos que ir a decir eh, sí, vos reubicame en tu nuevo plan que destruye la educación eh, donde vos quieras, en los horarios que quieras, en las materias que se llamen como vos quieras, y yo te firmo acá que si tengo que renunciar algunas horas porque me excedo, porque no hay compatibilidad con otra materia en el nuevo plan, por lo que sea, te doy lo que ¿Sí? bien Eso es lo que nos están haciendo que firmar. Que implica un cambio recontra profundo en la vida de cada uno de nosotros también. ¿Sí? porque además vamos a hacer multifunción dentro de la escuela secundaria una serie de cuestiones, pero que tiene que ver en concreto con que el año que viene, por ejemplo, no vamos a tener esto va paulatinamente, ir paulatinamente. el año que viene va a ser primero, después va a ser segundo año. Los que están hoy en primer año laburando, el año que viene no saben qué horario van a tener en cuántas escuelas van a trabajar qué materia van a dar, no saben nada de eso y pues eh, para que cierre un porque. Eh, entonces, lo que nosotros estamos planteando es rechazar la reforma educativa implica plantarnos en defensa de la educación de las piedras y de los pibes y de nuestras condiciones salariales. Y cuando avancen con la de media, van a avanzar con la de primaria. Cuando terminen de pasar la de media, si se lo logran, eh, van a avanzar con la de primaria, porque con la de inicial ya avanzaron durante todos estos años. ¿no? Eh, entonces, esto es un llamado a que todos y todos tomemos en nuestra mano en la pelea contra la, la reforma de media y que contemos en nuestras escuelas en nuestros jardines qué está pasando en la escuela media y que tiene mucho que ver con nosotros lo último que quería decir el otro día leí en la página 12 que eh, una, de, una, eh, una de las cuestiones que ha pasado a nivel nacional que es este, esta corrida de la inflación, que es algo que ha pasado a nivel mundial en Argentina ha tenido un, un impacto poco más que en otros países, porque en Argentina todavía no han podido destruir los sindicatos, sí, están burocratizados, nos dirigen toda esa manga de trampas, sí, pero todavía los trabajadores en Argentina, cuando nos aprietan, salimos a luchar. Eso es lo único que ha garantizado que nuestros salarios hayan corrido detrás de la inflación, pero que hayan más o menos llegado. No hablo solamente de los docentes. En ese día, en esa noticia, hablaba de nueve sindicatos privados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque hay un alto nivel de sindicalización en Argentina. ¿sí? Que es lo que nosotros venimos hace mucho tiempo tratando de mantener, de sostener, porque es la única forma de que los trabajadores y las trabajadoras no solo podamos resistir y defender nuestras condiciones, sino que podamos ir por más, por mejores condiciones. Y no solo para nosotros, sino para el conjunto. Para cerrar, nos parece muy importante para enfrentar la reforma de la escuela de secundaria, eh, sumar a la comunidad. Tenemos como una gran tarea. Eh, ahora estamos terminando el año, pero en febrero apenas empecemos, además de encontrar trabajadores que tenemos votado y todo lo demás, tenemos que eh, proponernos sumar a las familias y a los estudiantes a eh, primero conocer de qué se trata y segundo eh, luchar para que no les destruya la escuela, que es lo único que les va a permitir en todo caso acceder después a un, a un estudio terciario eh, o, o a conocer aspectos de la cultura que si no tienen la escuela que tienen hoy, no lo, no lo pueden hacer. ¿sí? Ahí, volvemos a decir, tenemos los materiales donde explica brevemente la reforma para la comunidad educativa, se pueden llevarse llevar todos hoy y repartírselos de la, cuando entreguen los informes o los diplomas o lo que sea, le entregan a, a la comunidad eh, el porque tenemos que empezar a preparar una gran lucha para el año que viene, pase lo que pase con el salario ahora. O sea, si pasa algo con el salario ahora, vamos a tener que sacar a luchar hoy. Pero eh, si no, nosotros tenemos que estar en pie de lucha el primero de febrero para enfrentar esto y no dejar que avance la reforma. No podemos dejar que uno por uno nos vayan quebrando y nos vayan haciendo firmar. Aunque firmemos el sistema de recursos y todo lo demás, tenemos que ver cómo preparamos una gran lucha para tirar atrás todo lo que avanzó el gobierno gracias a la burocracia sindical que se la dejó salir de en bandeja.